Ay, caramba Canela y girasol de agua Salmón que nada contra la corriente Muchacha, con ojo de gata y sombrero de paja, vecina de estas tierras, historias que se cruzan pasadas. Y yo que vivo en el Chévere. que estaba en Chambacú cantando tu cumbia bella, soñé Todas las palabras se quedaron aquí Y mientras yo le canto A la luz que se va En el mirador Donde nadie me ve Y al corazón arrecho Se destrozó Como el vaso en el hielo Siempre serás La musa por antonomasia Te encontraré en cada canción, te desearé todo el don. soñé que estaba en Jambacú. I'm Te vas a hacer un golpe en el micrófono, vas a escuchar un pride ahí plan.